Chido. Es voraz. ¿Voraz? Sí, es voraz. Pero además, ¿por qué tú crees que el gobierno, que el grupo de Danilo, ha trasladado toda la publicidad del gobierno a, a Gonzalo? ¿Es sí. No, no es publicidad. que ya... El gobierno Por, no tiene publicidad. Ya, ya hoy salió. Es porque sabe que Por, tiene que procurar imponerse sí, a través sí, del dinero. Ya salió, ya, ya él salió adelante, ya el listín publicó Los hoy. propios andelitas están quejando. Una de las encuestas, pero oye, pero aquí hay que estar vivo para ver cosas. Mi lady, mi lady es eh, la principal promotora de... De, aquí Gonzalo, Castillo, de, Gonzalo, de Gonzalo Castillo, sí, aquí en Macorís, sí, ¿verdad? la claro, provincia, creo que claro, sí. sí. Y Amica, porque es porque, del eh, porque es la persona de más confianza que tiene Danilo, Danilo aquí. Medina Además aquí en Macorís, creo yo. Además de Juan. Sí, claro. ¿Tú crees? Creo que sí. No, para mí de tiene que ser Amica porque Amica. Eh, no, porque Amica viene, pero viene de otro grupo. Amica ha estado de un grupo. Amica fue candidato vicepresidencial con Danilo Sí, sí, pero tú sabes no, que Amica viene del reformismo. Eh, y tiene un partidito que se llama No, ya está en el gameplay de hace tiempo. No, yo sé, sí, sí, pero claro, esto lo mantiene todavía. Peinado. Pero eso no importa. Y aquella alianza. Ahora, es, es, es que, Entonces, ahora, okay. es que Milen, en el PLD. Es que ustedes están perdidos las cosas. <risa> es que en el PLD eso desapareció. dice que, que yo soy de origen PLDista. Ah. No, eso ah, desapareció. Ya, eso no, es, es, ya, ya. no existe. Bueno. Señores, pero ese partido de Género hace tiempo. Pero bien. Ah, pero, pero mira yo pensé que no. Que... No, pero tú te estás poniendo loco. Ah, Por lo claro. menos quedaba la tradición. Ya no, pues ellos dicen que no. digo que. que pero. Pero ríete con lo que yo te voy a ah, decir. Entonces, Juan Pablo, si lo a decir? el mentor de Leonel Fernández. Oye. Uno sí, de los Macorri, Mira, y Andrea Costa. Oye, ríete, ríanse con lo que yo le voy a decir. Y el mismo este, Lupe Núñez. Sí, también. Amarante Baré hace un hijo con los recursos del Estado, diputado. Nombrándole conseje en educación, desde educación. 900, en nuevo Un déficit solamente. de 7 mil millones de pesos. 900. En educación. Reinaldo Párez Pérez se hace senador en base a los recursos del Estado. Y ellos renuncian de que porque le están aplicando los recursos a ellos. Ajá, Cuando ellos se lo han aplicado a la oposición Ajá. de manera descarada. Entonces, que ellos creen que somos nosotros? Esa es la pregunta. ¿Vulgares, morones o mequetrefes? No, que somos todos sujetos. Porque uno sabe que hay una gran cantidad de dominicanos hambreados. Ah, pues tú estás con lo de Lidio Cadet, que conmigo no piensa. Bueno, pero no es que Marco Mío no piensa. es de Lidio Eso le costó caro a Lidio Oye, no, ¿qué, ¿Qué es lo que, es que pasa? Comieron, no, no, porque Óyeme, ¿qué es lo que pasa, Omar? Oye, porque solamente solamente una persona que tenga mucho problema para comer arroz, que tal vez coma arroz dos veces a la semana, es que cree que con 1.200 1.700 pesos, ¿verdad? El gobierno está haciendo una obra de humanit humanitaria, ¿verdad? Porque eso es lo que dan en el programa ese solidaridad. 1.200, 1.800, 1.700 pesos. Pero para familias entonces, de 4 o 5 mil Ajá, ¿verdad? pero entonces, solo en un país donde la pobreza haya tocado al nivel de, pudiéramos decir, de embellecimiento de la gente de abajo, es que tú puedes pensar que un sujeto... Tan mal dotado políticamente como Gonzalo aparezca en las encuestas como, ¿verdad?, encabezándola. Claro. ¿No es así? Claro. Entonces, precisamente, precisamente, cuando nosotros en este programa hemos afirmado que el PLD es un ventorrillo político, entonces tú me das la razón a mí. 100%, ¿verdad? Mira. ¿O no? La verdad ¿Eh? es que este pueblo está sumido porque en un partido donde Gonzalo Castillo, que es el Miguel Vargas, de Ajá. De, de, de, de se le haya impuesto a temístico de Montaz que puede ser lo que sea, sí, corrupto, per, per, pero eh, eh, había dicho que, que Odebrecht le dio unos cuartos al PLD no, para hacer ha campaña. Uno de los armazones pero de claro, a los Claro. Una y el mismo Pechito para Pérez también Tú ves que no es una gran cosa tampoco, pero muy por encima está de ver de, sí. de Gonzalo Castillo, Reinaldo Paré, el mismo Andrés Navarro. También. Y que de repente aparezca Andrés Navarro. No, Andrés. Eh, eh, eh, perdón, Gonzalo Castillo arriba. Por encima de todo el mundo. Por encima de esa gente. Habla de la bancarrota política del PLD. Pues mire, chico. Claro, ¿Eh? Yo le voy a decir la deformación en materia de lo que implica... Una institución política, lo que tiene que ver con las condiciones que debe tenerse para hacer política y en lo que tiene que ver con los niveles de degradación moral. Entonces un partido así no puede seguir. No, pero ven acá. El PLD está siguiendo la ruta del viejo PRD. Todo lo que ellos les criticaban, ellos lo están haciendo. Antes, Ahora, yo eh, resaltaba... Eh, sí, aguanta, ¿por, qué, por, qué, ¿por qué tú crees, Omar? ¿A qué se debe? ¿Cuál variable? ¿Cuál factor? pudo haber incidido o está incidiendo para que después del PLDismo criticarle tanto ese galloloquismo al PRD, ahora los gallolocos son ellos. ¿Dónde tú crees que está eh, bueno, la, el punto de coincidencia? El síndrome es el mismo del PRD y del PLD, es el mismo síndrome. Los PRDistas auparon a un Miguel Vargas Maldonado que no tenía ninguna trayectoria política, ni pensamiento político, ni idea de nada. Y teniendo una Milagros Ortiz-Bos, un Tony Raful, un Emanuel Esquea Guerrero, un Tolentino Di, una Ibelice Prade-Pérez, se fueron por Miguel Vargas por dinero. Esto están haciendo lo mismo con Gonzalo Castillo. Pero hay otra variable que yo creo que es lo que... ¿Qué, ¿Cuál es la variable que tú ves? Que cuando... Es que están tomando la misma ruta. No, que cuando los partidos, por falta de escuela <coughs> política, alimenta el grupismo, entonces... Lo que aparece es la ambición desmedida de poder. Pero eso es lo que está Pero eso es lo mismo. Por eso, eso, es eso es lo, lo que ha degradado ahora al está PLD. Ahí. Ah. Ahora están ahí. Entonces los PLDistas... Ya hay no hay, ve, uh, eso es lo que lo ha degradado realmente. Pero, a, oye, aquí hay cosas que tú, tú dices, de los absurdos que se están viendo en este país. absurdo de verdad. En estos hermanos, renuncia de PLD y se va a decir que... Al PLVC. Al Que es aliado del de PLD. Partido Nacional Entonces, de... O sea, de Ciudadanos... O sea, esa gente... Ya no renuncia es de, de la Voluntad Ciudadana. De Voluntad Ciudadana. Partido PLD Nacional de la Voluntad de Ciudadana. La voluntad. Le dejaron la misma sigla. Le dejaron... Que, pero con, con, eh, ah, le pusieron así ahora. Exacto. Soy Al PNBC. NBC. Pero Partido partido Nacional de la, de la Voluntad Ciudadana. No de veteranos y civiles. Mira, oye, que lo que pasa, porque no se trata solo de que renuncien del PLD, es ver si la renuncia implica algún cambio. Exactamente. Pues, porque irse del PLD para caer entonces en un chichorro que también regularmente termina aliado al PLD. Que es aliado. En todos los otros procesos. ¿Que es aliado? Y que es sí, aliado. Está en Juntos Podemos. Está en Juntos Podemos. Sí, realmente en Junto no encontró espacio. En Juntos Podemos. estos es otros lo que mirante. lo bloquearon adentro. Sí. Sí. Mi, un Por caso. Eso no lo el, el grupo lo de Vincho, como dice Pablo Macchini, que es un PLDista, dice, sí, en sí. la oposición, pero no promueve su, su candidato, sino a Leonel Fernández. Está hablando de varios absurdos que se dan en este sí, país. Sí. No, El pero PRM, no es, no, esa es la política pero... convertida. Como una oportunidad para sacar provecho claro. de ella, Enrique sí. no, eso, eso no es ya, un asunto, ¿no? Eso es oportunismo. No, pero es que hay varios asuntos. Es hay esto del PRM. Eso es oportunismo. oportunismo. Eso es oportunismo, Mae. Y esto eso del PRM. es oportunismo del bueno. Y esto eso. del PRM que pero... tiene a medio analista de este país. Pero Vuelto tú viste loco. lo que dijo Palencia. Así ah, Que, sí, que es ellos eso. están valorando. Habilitar a... Discutir la habilitación de, de Adilio para y unificar las elecciones. ¿Pero tú qué eso? Eso es un acuerdo sombra lo tienen un acuerdo Pero ¿para PRM querer no, poder no, no, en el 2020 Claro, óyeme. Si sí, tienen un acuerdo para hacer poder en el 2020. Espérate, escúchame esto. Eso es un acuerdo sombra que tiene el PRM sí. y es vergonzoso. Con Danilo Medina para que en el caso eventual que sea Leonel Fernández el candidato del PLD. Sí. Danilo Medina orientar a su gente como lo hizo con el síndico el alcalde de la capital David a que ya. voten por con el PRM contra Leonel es un ya. acuerdo a sombra sí, pero eso, la eso, perversidad eso, hecha eso, práctica ¿verdad? política y habilitada y habilitada. Claro, a mí. porque ese es, ese es el acuerdo o sea, sobre. Pero lo que nosotros hemos venido Entonces, diciendo. Entonces, un partido aquí en que se comporte así. No tiempo. es oposición. Lo que nosotros hemos venido diciendo. Merece el desprecio de la gente. Lo que nosotros hemos venido diciendo. Ese partido merece el desprecio de la gente. Y además no, demuestran que son una partida de estúpidos. Sí, sí, sí, muy no, estúpidos. No, yo, yo, a a, a, a, yo le dije a una persona del PRM en Santo Domingo en esta semana, el, el jueves, el miércoles. Le dije, ¿por qué? ¿A dónde están los asesores de esta gente? Porque, por eso que tú señalas, Increíble. el tiempo que nosotros tenemos aquí en controversia diciéndole al PRM en nuestros análisis y viendo la tendencia que el PRM llevaba, miren por dónde va, dijimos, bueno, el PRM, en vez de acercarse a lo liberal, en vez de acercarse a organizar un frente para sacar al PLD del poder, al parecer ha entendido su dirigencia política que aliándose a la oligarquía, que aliándose a, al PLD, que aliándose al danilismo y aliándose al imperialismo norteamericano en temas internacionales, incluso asumiendo posiciones en contra de los gobiernos de América Latina, que Estados Unidos se entromete en sus asuntos internos y asumiendo posiciones conservadoras en el país, dijimos que si el PRM seguía por ahí no iba a garantizar o no iba a estar al lado de conformar un verdadero bloque y frente con voluntad política de que el PLD salga al poder. Oye, ¿cómo poder? que está? Oye. Entonces, ese pragmatismo de haber aprobado, de haber apoyado a Camacho, porque fue que lo apoyaron. Después estaban diciendo, no, que lo dejamos Pero ir sin necesidad, que, porque Camacho ganaba fuera, solo, o sea, no, a la claro presidencia. Pero, sí. pero es preferible con dignidad. Tú mantener una candidatura claro, diferente. Hace un de la o, o, y hacer un bloque de la oposición. Sí. Aunque tú pierdas, si pierdes con dignidad, porque a veces se pierde ganando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eso para disqueagudizar, para disque agudizar la contradicción en el PLD. Para ellos sacarle ganancia ¿Eh? a eso, provecho. Eso significa que ese pragmatismo político los está llevando alejarse del alejarse del poder, alejarse del poder ¿Y de la fuerza política y alejarse además del estar de del lado del pueblo no, y, no. y de la y, de lo, y del programa político que garantice cambiar la situación no, en el país lo lo entonces ¿cuál es el compromiso se pregunta uno? No, no. ¿Con quién? Ahí eso sí es un absurdo. Para política. que el PRM se, se desligue del PRD, ¿cuál es entonces el compromiso con el mm. país? Ese sí es un absurdo político del PRM. No, no, pero hay mucho absurdo, que bien? hay cosas pero que... Pero tú... que en el caso de Vincho, no. Eso oportunismo es oportunismo, que, En el caso pero de Vincho, lo los lo Vinchos siempre han sido leonelistas. ¿Oportunismo? Sí, siempre ah, han sido sí. leonelistas. Pero en el caso del PRM, no. Pero que los Vinchos... Porque si tú me dijeras sí. a Hipólito, que sí, siempre que estuvo ahí. ahí coqueteando con Danilo sí. por aquello que tú sabes, y sabe mucha gente, sí. de que le dieron jugosas contratas en obra del Estado, uno lo entiende, tú ves, desde lo que es eh, el zigzagueo político, pero que Vincho apoye a Leonel, eso no es raro. Ahora, mira esto: mira esto. Si ahora mismo el PRM, en la voz de su principal figura política, que es Luis Abinader, sin duda, independientemente sí, de sí, que lo que mucha gente cree que es desabrido y eso. Pero independientemente de su la principal, figura pues, política de PRM. Si ahora mismo Luis dice, anuncia al país, que llama a todas las fuerzas de la oposición política, de izquierda, liberal y de derecha, a la articulación de una coalición de fuerzas sobre la base de respetar un programa, ahí mismo se sella la derrota electoral del PRM. Incluso, déjame decirte, Luis planteó Gracias. una cuestión que yo lo vi con muy buenos ojos, eh, que le da, ahí tomó la ruta de la ofensiva política, pero como que se quedó en el aire, ¿a qué me refiero? Luis planteó hace varios días que se haga un pacto entre todos los aspirantes a la presidencia de la República para despolitizar la justicia y que el Procurador General de la República sea una persona independiente, bueno, eso es que se debe y tratar que, un programa mínimo. Y, y realmente es una postura es que muy saludable. Es una postura en la dirección que yo estoy diciendo. Claro, claro. claro. Del Pero ese es un solo punto. Tenemos una el, llamada. El Buenas tardes. El programa hay que discutirlo. Vale. Buenas, Buenas tardes.